¡Yeah, yeah! qué tal ahí a todos, familias? El Capser desde NDA Motherfucking Records, 1341bits.com en la casa. ¿Qué tal ahí, parce? ¿Cómo va? ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Cómo se ha sentido con esto de los tutoriales? Cuénteme, parce, hágame el favor. Me lo pone ahí en los comentarios que yo quiero saber empaparme. ¿Cómo va la cosa? ¿Si tienen dudas? ¿Si tienen sugerencias? Claro que sí, con mucho gusto. Ya saben, hay contacto abierto para que lo hagan una realidad. No se quede con las dudas. Evolucione eso, parce. Bueno, hoy vamos a estar en el plano del Sequence. Hoy vamos a pasar a hablar en el Sequence. Ya estábamos en el anterior hablando del Sample, de la parte de Sample o el Sample, que es donde están las muestras y la forma de obtenerlas y como ver qué se puede hacer, sí ok, ok, está. Y venimos a Sequence. Aún hoy... Aun cuando pasamos a Sequence, tenemos que volver a Sample por muchas cosas, porque aquí es donde está el laboratorio, acá es donde están las tijeras, acá es donde está la mesa de corte, aquí es donde se hace la vuelta, y aquí es donde se prepara, se ensambla, y aquí es donde se exhibe y se muestra. En Sequence vamos a hacer hoy, digámoslo así, un loop, para poder darnos cuenta cómo usar el Cobala Sampler en una situación real de tú a tú. Tenemos un BPM o una velocidad en la pista de 110 en este momento, pero podemos determinar a qué velocidad queremos ir realmente. Yo puedo ir siempre, parce, a la velocidad que quiero porque conozco ya cómo funciona el Koala y sé cómo resamplear, repichear y bla, bla, bla, todo lo que hay que hacer. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Tenemos, Vamos a recordar los, los sonidos que tenemos. qué bonito sonido, <risa> bueno, listo, tenemos estos sonidos y con esto vamos a construir, pero antes de construir vamos a pasar, a, antes de pasar esta secuencia, vamos a pasar al sample otra vez y vamos a empezar a trabajar estos, estos archivitos, vamos a chequear a través de lo que yo voy trabajando, ustedes pueden ir tomando nota de lo que se está haciendo para que repitan y repliquen estos procesos, vamos a ir a todos los sonidos a hacer lo siguiente, lo primero, escuchar el bombo, y decimos, listo, eh, ok, listo, ese es el bombo. Nada que hacer, no tengo otro bombo, listo. Va a Tools, cuando ya compró el Samurai, el modo Samurai del Koala. Va a Tools y va a ir donde dice um, Crop, la parte superior. Y ahora vamos a escuchar este bombo. Lo que hicimos fue separar el sonido. Vamos a ponerlo bien acá al inicio. Otra vez Tools, Crop, arriba. Ahí lo recortó bien, y Tools de nuevo, y Normalize, ¿vieron lo que le hizo a la onda?, listo, ahora tenemos un bombo un poco más presente, listo, y un poco más decente, si se excediera el volumen aquí cada, acuérdense, cada vez que yo hundo uno de estos cuadritos, lo que es el One Shot a veces, pero hay que quitarlo en el, en el sample. Sobre todo le dejo el one shot a las percusiones. Porque se necesita que suenen enteros. Pero a los samples, si los voy a tratar y los voy a cortar, es mejor quitarle el one shot a los samples para que solamente duren lo que yo quiero mientras hundo el dedo dentro de la pantalla. si ¿Sí ven? Tres velocidades diferentes. Ok, volvemos. Entonces, estamos en el bombo y venimos y... Ah, que está muy duro. Pues le puedo bajar desde acá, desde el bol. O subirle etcétera, si le da doble clic, lo doble, double tap o lo doble tapea al vol él vuelve a 0, 0, 0, al reset donde estaba, ¿Qué instrumento tenemos acá nuestro pequeño charles, entonces buscamos en las flechitas tools vamos a crop y um, vamos a tratarlo con volumen, no le vamos a dar otra vez tools y normalize, no porque lo va a abrir mucho y se van a sentir cosas del charles que no queremos, solamente queremos que así como está en su forma, eh, suba o baje un poquito, lo podemos también tunear, claro que sí, desde pitch ok hay una forma de encontrar, si, si se fijan este pitch, la ruedita gira en en, en semitonos muy directos si yo quiero ir a la mitad de alguno de esos semitonos, yo puedo hacerlo yendo acá. acuerdas? en the settings. Y vengo donde dice audio. Y donde... Ah, no, en general es la cosa. A ver si es esto, el, el, la penúltima. Pitch, snap, snap to semitone. Le quito esa y le doy OK. Y ahora van a chequear que ya puedo moverme súper apetitico. No necesito... Ta, ta, ta, ta, sino ya se mueve súper súper sensible es más, responde más al pitch por si necesito encontrar algo mucho más acertado, la misma cosa si no quiero estar aquí double pitch y de una vuelve al punto panear me va a hacer permitir izquierda o derecha, eso no tiene mucha ciencia aquí digamos que voy a bajarle y le voy a bajar Dejémoslo acá, tenemos acá nuestra caja, ya saben, Tools, Crap, Tools, Normalize, ok, también puedo mirar si quiero sin esto. O con eso, le da como un efecto, pues que ya es de cada quien, a veces quedan cosas. <coughs> me disculpo eh, a veces quedan cosas entonces <coughs> a veces quedan cosas ok eh, lo mismo para los otros instrumentos aquí lo mismo tools si quiero dejarlo así entonces crap eh, tenemos una caja con una reverb la podemos tratar lo mismo crab, incluso puedo venir si quiero Ajustar mucho más el punto de inicio, como pueden ver, Tools, Crop, bien, y el Snap, venimos acá, Crap y Edit para cerrar el cuadro de editor de este pad muy bien, ahora ¿Qué vamos a hacer con el sample? Tenemos varias formas de samplear. Ustedes saben, está la forma en la que... Ah, yo quiero que suene esto siempre, por ejemplo. Entonces, digamos algo así. Yo quiero que este sample que ya está aquí. No lo quiero mover, no quiero hacerle pitch ni nada. La forma básica de cualquiera haciendo una pista. Cogiendo el sample, cortándolo y poniéndolo en alguna parte con bombo y caja. Y sale para pintura. One shot y loop me va a permitir que suene en hold. Ok, pero también está la forma para los samuráis, para mis ninjas de la manada. La cuestión es bolear tijera, cortar, pichear, encontrar tonos, sí o okay. qué. Cuando ya están en ese level y es seguro que sí van a llegar allá todos porque eventualmente lo van a conseguir, vienen aquí, ya saben, vuelvo afuera, tools. Bueno, digamos que ese es primero, crop. Listo, tools, ahora sí. Y, digámosle que auto -chop. Que es la que está debajo de normalize. Listo. Y aquí tienen tres estilos de hacerlo. Los transientes. Equal. Por partes iguales. O lazy. Que es va reproduciendo y yo añado. Cuando yo quiero. ¿Sí? Yo me paro en esto y lo jalo hacia abajo. Me paro en esto y lo jalo hacia abajo. Así los quito. Yo lo voy a hacer en igual. Voy a quitarlos. Voy a quitarlos de acá. Estos marcadorcitos, y voy a ponerlos muy fáciles, y no está toda la mitad. Ahora tengo cuatro samples. Okay. Si quiero dividir más, claro, yo puedo dividir muchas veces más escuchando y viendo a dónde quiero poner, pero para el caso del tutorial vamos a dejarlo ahí. También puedo ponerlos por grupo de choque, del 1 al 6, que si quiero que todo esto suene one shot, para que se reproduzcan todos cuando los voy presionando una sola vez sin dejar el dedo hundido, yo lo voy a dejar así. Eh, play through y... Chap, el botón rojo que dice ahí chap le da chap y él me va a partir el sample entero en estos cuatro fragmentos en la parte superior de los pads allá está si ¿Sí los pueden ver acá arriba uno, dos, tres, cuatro y este que es el original ok el original yo lo borro pero también se puede dejar y trabajar más cosas o lo borra ahí está tenemos eso el día de hoy ya saben no o lo olvide, usted puede estar en sequence, pero también es necesario venir a sample a hacer algunas cosas. Eh, digamos que ya tenemos nuestros, nuestros pads, chops independientes, los puedo pichear aparte. Como pueden ver y eso puede pasar por independiente pueden buscar los tonos ideales de cada uno de ellos bueno ya tenemos nuestro plano pues de aquí ya expresadito nuestro sample venimos a pues ya se van a ver ahí aquí en, en este cuadrito es muy importante entender una cosa yo aquí no puedo deslizar mi dedo digamos de este hacia este no lo puedo hacer así porque me va a salir lo siguiente quiero fusionarlos, que si quiero pues como combinarlos, le voy a dar cancelar a todo, ahí, pero aquí sí puedo hacerlo en sequence todo eso es deslizando el dedo en este momento ok, pero también puedo, ya saben buscar el, el, el feeling del, del sample primero y toda la cuestión pero también lo puedo hacer, no solo tocándolo sino venir a alguno de los cuadros de secuencia que yo escoja, si ¿sí? diseñarlo primero decirle lo quiero de 2 de 4 barras y vengo y lo toco y acá en la parte inferior le voy a decir que lo quiero de 132 de cuantización y se pueden dibujar las cosas de hecho o sea lo que tiene acá al lado de izquierdo están las letras A11, A13, A14, A15 y así estos son los que tienen samples. ok, los que no, los que están grises no tienen nada bien, listo, ahora escojo el primero por ejemplo y puedo venir igual que en un editor como un Fruity Loops o algo así igualito, puedo estirar esta onda puedo hacerle varias cosas, ya tendrán ustedes tiempo de cacharrear bien, pero aquí van a ver algunas veces que yo trato eso dentro del Koala vamos a abrirlo bien el, el mapa se puede abrir completamente bien. Para uno ver bien lo que uno está haciendo. Bien a la rayita. Sí. Este viene hasta acá. Bien. Estamos a 110 BPM. Acá hay un truco y quiero que se lo aprendan. Voy a extender, por ejemplo, este acá. Son cuatro samples. Cada uno tiene esta misma duración que estoy poniendo acá. A ver por Dios, por Dios, bien, este lo ponemos acá, y este lo ponemos acá, ahí está, exacticos, si con 110 y sin resamplear nada, ni hacer ningún proceso, esto va a sonar loco, y va a sonar así, sobra espacio, eso es porque esto todavía no obedecen los samples, no obedecen al tempo. Y eso es lo que van a aprender en este tutorial. Suscríbete al canal. No lo olvides mi pana. Y dale like porque esto que vas a ver te va a servir mucho. Sample. Vienen a tocar los samples que hay acá. Los que cortaron. Y lo primero. Crop. A cada uno. Muy bien. Y la función que dice stretch listo vengo al tempo y le digo que quiero un tempo de por ejemplo 64 bpm y súbale al swing pero todavía no hay baterías, digámosle así digamos que le reproduzca y vamos a cortar el tiempo de estos de estos eh, de estos cuadritos y enmarco todo dejo sostenido y arrastro y abro estas escotillita de la ya ese cuadrito que acaba de salir este aviso y dice repeat y me duplica, listo, boom hey, pero eso está muy lento sí, claro, podemos ponerlo a la velocidad que queramos amigos, 167 167 Y totalmente encajado. Vamos a ponerlo a una velocidad promedio de 90 y qué sé yo. Sí, 90 podemos ponerlo. Por ejemplo, aquí hay 90. Hey, cap, ¿se puede decimales? Sí, claro. Venga, les muestro. Si se fija. Ahí anda punto algo, punto algo, tin, tin. 90.3, 90.2. Listo, ahí está. Y listo, tocan por fuera. Le da play. Entonces ahora sí podemos añadir una batería Y no habría ningún problema Y podemos venir al mismo cuadro Duplicarlo, si lo dejo sostenido Puedo venir y botarlo O puedo traerlo a cualquiera de estas otras casillitas Lo voy a dejar debajo Doble toco También puedo dibujar la batería Acá tenemos el bombo Sí Está como muy grande ese cuadro Para el bombo eh, Podemos dejarlo de un Dos, dos cuadritos sí. Vamos a dejarlo por acá Por acá Dejalo muy, muy plano Demasiado plano la cosa Podemos hacer lo mismo que hicimos con la secuencia de arriba Podemos dibujarlos Como ustedes quieran el koala es muy flexible la verdad Que me gusta este. Si ve la barra de arribita donde dice 2.2.4, 2.3. Esta barrita encima, yo puedo poner ahí el cursor. Si toco ahí, a eso me permite poner donde yo quiera el cursor. detectan que le quieren bajar por ejemplo que están muy duros los samples como en este momento pues se va uno y le baja volumen a eso para que no los enloquezca y les permita escuchar lo que están haciendo con la batería también ya saben la idea es con el oído ir trabajando un poco Y le mueven el swing cuando vienen aquí y lo suben a lo que ustedes quieran, yo lo voy a poner aquí a ver qué pasa, y le dan play, escuchen lo que puede suceder con los redobles esos pequeños rolls que uno puede hacer para las, los charles A pesar de que es una secuencia bastante sencilla, al menos nos permitió mostrarles de que se puede enlazar cualquier tipo de velocidad del sample y ya después se puede trabajar la cualidad del sample y trabajar cosas para el diseño del sample. Así como está, si venimos a Perform y venimos a Strawberry, aquí hay una cosa llamada Vibro Flange, que es esto, creo. Eh, si lo suelto ahí, se va a volver a, otra vez a quedar así. Mire. Pero si le hundo Hold, el botoncito de abajo, Hold, Vengo y lo hundo por aquí, no sé, por aquí se estimula bastante. Visto, y le doy, va a coger esas notas de ese sample y les va a hacer un efecto como muy de cinta, muy low-fi. I don't know. Tiene el efecto. Tiene el efecto. bueno ya ustedes vendrán y después exploran ya después les voy a mostrar, pero por ahora Sequence, ahí queda cubierto parce. espero les haya gustado, espero que se suscriban al canal, siempre se los digo porque a lo mejor no está suscrito y no sabe usted sabe, <risa> parce hey, no olviden, el próximo vamos a ver la sección de Perform que es parte de lo que estaba haciendo ahorita y con los efectos, pero también para explicarles cómo funciona y cómo desde ahí podemos detectar que aún falta trabajo en alguna de las áreas de, de sample o de sequence. A lo mejor para poder mostrar la canción todavía nos falte algo de trabajo y podemos ir todavía a hacer cambios y arreglos y cosas y mejoras. Aquí en sequence es muy importante entender cómo funciona el sampleo, porque si aquí me voy a ir con una sola capa, un solo sample entero, y no le voy a hacer ese proceso que le hicimos acá, que es de ir a chopear, a cortar pedazos para luego... Entonces usted ya va a tratar eso diferente. Si usted viene aquí y se da cuenta, yo puedo... Vamos a importar, por ejemplo, aquí... De... No, no necesito importarlo. Vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo. Vamos a poner... Este. Lo vamos a poner acá y le vamos a quitar en, en, en edit, perdón, le vamos a quitar el stretch para poder afectarlo de una forma diferente porque lo vamos a trabajar diferente. Hay que quitarle el stretch para poder venir a la parte de sequence y ponerlo dentro de este piano. Ahí me está diciendo que escoja, lo hundo y me abre este cuadro. Este cuadro es diferente a las aplicaciones que yo he usado, no sé ustedes, pero. Dice, por ejemplo, tiene varias formas en, eh, en las que le muestra a uno la, la secuencia de, de las notas. Puedo hacer acordes también. Se dan cuenta, la escala es... Y muestra diferentes para diferentes como formas de trabajar. Aquí se puede ir una a construir también desde acá. Se le da a grabar y puede empezar a crear algo también. Es decir, las, las posibilidades... Son muchas con el Koala Sampler y uno puede venir a buscar formas diferentes de hacer con un solo sample, con una sola nota. Y si no quieren hacer eso, eliminan el archivo, ya saben cómo. ¿Sí o no? Bueno, en la próxima vamos a ver Perform y aprender a grabar nuestros procesos y nuestros proyectos. Para pasar a una clase más avanzada en el próximo tutorial sobre Koala Sampler, ya con técnicas y con cositas, porque realmente no es más. Que esto que han visto en todos los tutoriales que hay en YouTube van a ver exactamente lo mismo. Unos hablándolo desde un punto diferente, pero es exactamente lo mismo. Lo que no había era mucha información en español, pero esperamos, parce, que haya más gente que se motive y que le siga metiendo la caña porque está brutal esta app. Ya saben, se despide Scapster desde la MDA Motherfucking Records, 1341bits.com, en la casa. ¡biach!